La Biblioteca del Congreso Nacional de Chile es una institución moderna y profusamente tecnificada que cubre las necesidades de parlamentarios y ciudadanos. Pero también es un lugar que guarda mucha historia. En esta serie usted conocerá los lugares más destacados de sus sedes en Valparaíso y Santiago. Tras subir la soberbia escalera de acceso a la Biblioteca del Congreso Nacional, las personas ingresan a una iluminada y espaciosa sala de lectura, habilitada para unos 30 lectores. Su piso de chapas de parquet, mesas y sillas de caoa rememoran aquellos lejanos tiempos en que el material de lectura solo se realizaba mediante el soporte papel. Hoy, gracias a la tecnología, es posible recorrer y visualizar antiguos textos escaneados en los computadores, situados allí para la consulta, y que están accesibles a nuestros lectores. Al atardecer se ilumina con seis antiguas lámparas colgantes de bronce, con esferas de vidrio empagonadas. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Raíces fuertes nos permiten soñar e innovar.